Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar crema pastelera, un básico sin ninguna duda. Eh, es una elaboración muy sencilla, solo tienes que tener varios puntos en cuenta para que te quede genial. Eh, el primero de ellos es infusionar la leche, pero nada de esto como una infusión de lo pongo 5 minutos y ya, no. Mínimo 30 minutos. Si es más, mucho mejor. Porque así potenciarás los sabores y te quedará mucho más rica. Si utilizas algún tipo de alcohol, como aromatizante, además, este se añade en último lugar, junto a la mantequilla, es decir, fuera del fuego ya. ¿Para qué? Para no perder la esencia, ¿vale? Eh, verás que, que cambia un poquito la preparación. Otra cosa a tener en cuenta es que no puedes dejar de remover una vez que hayas puesto a, her a hervir ya la mezcla, ¿vale? Porque enseguida cuando coge temperatura la leche cuaja y se te puede quemar. ¿Mm? Además ya sabes que si calientas la leche eh, en el fuego y la dejas, enseguida tuesta, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta y muy importante cuando infusiones no lo hagas con el azúcar en la leche. Es más fácil que se te pegue o que se te pase luego que si incorporas el azúcar con las yemas o con los huevos, en este caso. En la elaboración que voy a proponerte hoy eh, voy a hacer la crema con huevos enteros. ¿Por qué? Bueno, pues porque me apetecía. <risa> No, básicamente porque no tengo previsto elaborar nada de aquí a corto tiempo con las claras, entonces prefiero no guardarlas. Ya sé que se pueden congelar, pero mi congelador está a tope. Y otro factor muy importante para mí, en este caso, es que lo que voy a elaborar con ella luego, es una tarta de manzana con base de hojaldre. Entonces, eh, prefiero reducir un poquito el colesterol, en, ya que puedo hacerlo usando huevos enteros en vez de solo yemas, ¿de acuerdo? Verás que es muy sencillo y bastante rápido. Pero sobre todo, sobre todo, acuérdate, si puedes infusionar muchas horas, mejor que mejor, ¿vale? Nos vemos ahora. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de leche, 2 huevos, 40 gramos de maicena o fécula de maíz, 90 gramos de azúcar, 20 gramos de mantequilla, piel de limón, canela y un chorrito de ron. Lo primero que vamos a hacer es poner en un cazo la leche a calentar porque nuestra intención es infusionar. Para ello, esta vez voy a utilizar canela y limón. Como puedes ver, la piel del limón la tengo perfectamente limpia, sin nada, nada de blanco, porque recuerda, si tiene piel blanca, amargará y nos fastidiará toda la elaboración y no nos servirá para nada. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Veis? Ya está empezando a calentar, lo he puesto a toda potencia. Todavía no controlo mucho esta plaquita, pero vale, ya está. Ponemos la piel del limón y la canela. La canela, acuérdate de romperla porque así soltará mucho mejor el aroma. vale Ahora que ya ha he hervido, removemos un poquito... Tapamos y dejamos infusionar. Yo aconsejo como mínimo tenerlo media hora, 30 minutos. Vale, una vez que ya tenemos la infusión lista, yo la he tenido unos 30 minutos, ponemos los huevos en un bol. Yo te aconsejo siempre romperlos fuera, no en el canto del bol que vayas a utilizar. Para evitar riesgos de contaminación, ¿sí? Movemos y mezclamos bien con las varillas. Y una vez que ya la tenemos, añadimos el azúcar. El azúcar lo mezclamos bien con energía. Y no tiene más secreto. O sea, lo que sí que no te aconsejo nunca es mezc mezclarlo y dejarlo antes, ¿vale? Siempre al momento. Añade la maicena o fécula de maíz. Aquí tengo un poco de precaución, ¿vale? Lo que tienes que hacer es mezclar muy bien para que no te queden grumos, ¿de acuerdo? Una vez que no te veas que está totalmente disuelta, estará lista. Ves que al mover se hacen grumitos... Bueno, esto se soluciona fácil, fácil, y es dándole caña a esa varilla, ¿vale? Un poquito, venga, vamos un poco más, y ya lo tenemos, casi, casi, ¿ves? Ahora lo que haremos será colar nuestra infusión sobre nuestra mezcla de huevos, ¿vale? Eh, aquí no tienes que tener ninguna precaución, puesto que la leche está completamente fría. Así que, nada, vuélcalo sobre un colador y remueve bien hasta que esté completamente integrado, ¿de acuerdo? Un pelín más y ya lo tenemos, ¿vale? Ya la tenemos bien mezclada y volvemos con ella al fuego para cocer. Aquí en este punto es clave. ¿Por qué? Porque tenemos que remover constantemente, pasando por todos los bordes y el centro del cazo. Para que no se nos enganche, para que no se nos pegue, para que no se nos queme. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre removiendo. Fíjate que yo no paro de remover en ningún momento. Piensa que en cuanto la espuma empieza a desaparecer, es que va a cuajar enseguida. Y lo hace en cuestión de segundos. Mira, ¿ves? Ya está. Ya está hecha. En el momento que comienza a echar la primera burbuja... La crema pastelera está lista. Esta crema puede llegar a hervir por la cantidad de almidón que contiene. Por eso no se va a cortar, ¿vale? ¿Ves? Está totalmente cuajada, ya está lista para pasar directamente a un bol, a un tupper, donde la vayas a guardar y dejar que vaya enfriando y templando, ¿de acuerdo? Recuerda, la crema hay que guardarla siempre en la nevera, ¿vale? No queremos que nadie se nos intoxique. Y ahora... Bueno, yo esto lo hago aquí, pero podrías haberlo hecho directamente en el cazo, ¿vale? Lo que voy a hacer es... Añadir el ron, un chorrito de ron, y la mantequilla. Estas dos cosas se añaden fuera del fuego, ¿vale? Mezclamos bien. El ron lo añadimos fuera porque no queremos perder esa esencia, ¿de acuerdo? Mezclamos. Y una vez que lo tengamos bien integrado ¿ves? mezcla por todos los lados para que se impregne toda la crema perfectamente ¿sí? y listo vale una vez que ya lo hemos homogeneizado es decir ya lo tenemos todo completamente integrado, lo que haremos es tapar con film a piel. ¿Qué quiere decir esto? Pues como ves, aquí en el vídeo, yo estoy pegando el film a la crema. Esto lo hacemos para que no cree piel, no cree costra. Y cuando tú lo comas, si no, es como muy... ¿Sabes? No, no, no tiene la misma textura y resulta como algo incómodo. La dejamos enfriar, yo ya la he tenido en nevera y ha cogido un poquito de cuerpo. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Pues darle con la varilla para que vuelva a quedar esa textura cremosa que identifica a la crema pastelera. ¿Vale? Nada de grumos y suave en boca. Y ya la tenemos lista. va ¿Vale? ¿Qué te ha parecido? Muy fácil, ¿no? Solo tienes que tener en cuenta los puntos que te he comentado al principio. Infusionar durante largo tiempo y sobre todo acuérdate el alcohol al final para no perder esa esencia, ¿vale? Nada más, eh, te veo en el siguiente vídeo que será el de la tarta de manzana y espero que te guste tanto como a mí. Un saludo, hasta luego pecadores.